¿Necesitas un jalamayón? ¿En qué? No te entiendo. ¿No sabes lo que es un jalamayón? No, ¿y tú sabes que es nuestra fácil?